Hola amigos, hoy vamos a hacer garbanzos con arroz. Necesitaremos una zanahoria grande bien picada, en trocitos como en Juliana, una cebolla pequeña o media cebolla grande, picada también, eh, chorizo, dos ajos pelados y eh, una tacita de arroz, un bote de garbanzos ya cocidos, aceite de oliva, sal, una olla rápida y un escurre de verduras. Bueno, vamos a empezar. Lo primero, abrimos los garbanzos, los echamos al escurre verduras, así, para que así escurra todo el líquido en el que van conservados, que es agua con sal básicamente, abrimos el, el grifo del agua fría y los enjuagamos para que todo el agua con sal que venía en el bote caiga. No sé si veis en el fregadero que hay como espuma, esa espuma se produce porque es agua con sal lo que tenían en el bote y eso no lo queremos. Bueno, escurrimos bien, veis, se enjuagan fácilmente, no tiene gran complicación. Esto es algo muy sencillo. Vale, cerramos el grifo y los echamos a la olla, tal cual. Llenamos de agua hasta cubrir y superar la altura de los garbanzos en dos veces, es decir, como en total la, los garbanzos más dos alturas más. Echamos agua, más o menos, ya. Muy bien. Lo ponemos al fuego. Añadimos, bueno, lo voy a grabar aquí. Añadimos sal, sal normal. Bien, de acuerdo. Y ahora, mientras que eso se empieza a calentar, cogemos una sartén pequeña. La ponemos al fuego. A ver, que voy a encender aquí. Bien, he encendido. La ponemos. Echamos aceite, aceite al encuentro, sí, aquí, aceite de oliva virgen extra. Y como diría un famoso cocinero de la tele, dos cucharadas, aunque luego es un churretón, pero bueno. Cubrimos una pequeña capita y todo lo que son las verduras, es decir, la cebolla, la zanahoria y los dos ajos, los echamos a la sartén. así ah, sin esperar a que se caliente ni nada. Tampoco ponemos el fuego muy fuerte, ¿eh? un fuego medio. Vale, añadimos, lo vamos a mover primero un poquito. Para que el aceite se distribuya por toda la verdura esta. Así. Los ajos no los hemos picado porque no los lo, lo, lo vamos a poner más que nada para que den sabor al griso. Y al estar enteros es más fácil localizarlos y retirarlos. Vale, ahora hinchamos un poquito de sal que va a ayudar a que la verdura se ablande. ¿Veis? Mientras que se está cocinando. Removemos otro poco más. Y vamos removiendo así hasta que veamos que la cebolla ha quedado transparente. dejamos un poquito y lo vamos moviendo vale esto ya mirad que, que, que buen aspecto la cebolla está prácticamente transparente la zanahoria ya se ha ablandado mucho perfecto ahora coge el fuego lo bajamos al mínimo minimísimo a lo, a lo menos que se pueda poner y esperamos un poquitito movemos para que se enfríe un poquitín para que no esté muy caliente por qué hago esto ahora lo vais a ver esto es pimentón dulce. Cuidado, no, lo, no os confundáis con pimentón picante, pimentón dulce. Cogemos una cucharadita del tamaño de postre, más o menos colmada, no demasiado, y la añadimos, ahora que el aceite no está del todo, ya no está tan caliente. Rápidamente removemos. Lo dejamos un poquito, no mucho tampoco, pero sí un poquito para que no sepa pimentón crudo. Pero no demasiado porque el pimentón, si no es ese aceite muy caliente, con el fuego muy fuerte, se quema y por tanto amarga. Sabría amargo. Vale, así un poquito. Hum, huele fenomenal esto. Ya os lo digo yo. Que huele, que alimenta. Bueno, un poquillo más. Así. Y ahora esto, pues nada. Ya está todo bien removido. El pimentón ya está hecho. Veis que es muy sencillo. Solo vais removiendo. Os recomiendo que siempre utilicéis utensilios de madera o, si no tenéis, pues de, de silicona, pero nunca de metálicos para las sartenes porque se rayen enseguida y pierden la capa de antiderente. Y eso no es bueno. Vale, ya lo tengo hecho, así que ahora lo voy a añadir a la sartén, a la olla, perdón. Tal cual está, lo he hecho, escurro bien. ¿Veis? Todo, todo lo que es el pimentón y todo hecho para allá muy bien y queda bueno pues la sartén engrasada pero vacía aprovecho o si sea, haber quitado el fuego, veis que no, y hecho el chorizo que son aproximadamente tres rodajitas finitas por cada comensal de los que vais a comer este, este guiso esas cantidades valen para entre 3 y 4 comensales, de acuerdo? esta cantidad que os he dado o si sois menos pues lo que os sobre lo podéis congelar y lo coméis 4 o 5 días después una semana después y ya tenéis el guiso hecho bueno esto ya está calentito, la de la olla, así que vamos a echarle el chorizo que ha estado como un minutito en la sartén, salteándose, soltando su grasilla. Vale, pues ya está. Apago el fuego de la sartén. No se ve, pero lo he apagado. Remuevo un poquito esto para que se mezclen los ingredientes y ahora cojo el arroz, que es una tacita, aproximadamente 100 gramos, y la añado. Muevo un poquito para mezclar y esto ya está en camino. Ya solamente tenemos que coger taparlo con la tapa de la olla rápida pero cuidado, no lo, lo cerramos y lo ponemos al mínimo de presión, no al máximo, al mínimo y cuando levante la, eso, el cacharrito de este naranja, quiere decir que ya ha cogido presión, veis que ya sale vapor, ha tardado un par de minutos, pero bueno lo dejamos 10 minutos cociendo y apagamos el fuego y entonces baja el pichurrito este una vez que ha bajado, cada olla tiene una válvula, pues esta tiene este de naranja una vez que ha bajado la podemos abrir sin peligro. Veis que está prácticamente hecho. De hecho, por dentro sigue hirviendo a pesar de estar el fuego apagado. Y el arroz está ya casi hecho, pero no del todo. porque qué apagado antes? Porque no quiero que se me pase. Bueno, ahora vuelvo a encender el fuego. Y lo dejo a fuego medio. Otros 5, 6 minutos. A lo mejor 10, dependiendo del tipo de arroz que sea. Bueno, pues esto ya prácticamente está. Ya solamente tenemos que apagar el fuego. Mira qué rico no sabéis lo bien que huele esto, mm, Qué buena pinta, bueno pues ya apagamos el fuego y servimos un platito añadiendo en cada plato pues los trozos de chorizo correspondientes para cada comensal, con un poquito de caldo para que no se quede seco, esto calentito en invierno te pones las botas, bueno hasta el próximo tutorial amigos.